Mediante operativo realizado, la Dirección de Antinarcóticos en esta ciudad de San Francisco de Macorís incautó sustancias controladas. Los detalles de dicho operativo fueron ofrecidos por la vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias.